Buenas tardes, una vez más estamos aquí en Café con Quijote y nada, esta tarde tenemos aquí a un gran copywriter, eh, Egoiz Alonso. No sé si lo he dicho bien, eh, pero yo creo que sí, sí. sí. Así que nada, buenas tardes Egoiz, ¿qué tal? Muy buenas tardes Rodrigo, nada, muy bien, aquí con ganas de, de charlar un poquito contigo. Gracias por invitarme al podcast. Nada hombre, un placer a ti por venir y además... Como nuestros inicios vienen del mismo sitio, pues hablaremos un poquito rato y tendido de eso y ya luego a lo que surja, ¿eh? Vale. Vale, nada, antes de nada yo siempre hago la primera gran pregunta es ¿eh? ¿De, de dónde viene Egoiz y, y me refiero antes de ser copywriter, de dónde le viene todo esto, o sea, qué, qué era Egoiz antes y de repente por qué eh, copywriter y demás. Sí, pues yo, eh, bueno, yo para empezar tengo, tengo 34 años, soy de, de Bilbao y nada, yo soy ingeniero, yo estudié ingeniería de telecomunicaciones y estuve, pues eso, casi 10 años trabajando en ese sector, en diferentes empresas y tal, y bueno, me fue bien, el trabajo me, la verdad es que me gustaba, pero bueno, yo siempre había tenido el, el, el gusanillo de hacer algo por mi cuenta, y también siempre, bueno, no siempre, pero ya llevaba unos años con cierto interés en el tema marketing, marketing digital, el tema de internet, redes sociales, todo esto, lo conocía un poco. O sea, yo uh -huh. ya pues sabía lo que era el copy y todas estas cosas. Y, y nada, hace más o menos tres años ya decidí que, que ese gusanillo de hacer algo por mi cuenta no, no se iba, era, era cada vez más grande. Entonces iba a intentar algo, algo en serio. Y... Y elegí el copy pues porque, porque, bueno, hay, había varias cosas diferentes que, que me atraían un poco, pero vi que el copy podía ser, de entre ellas, la, la que tenía una barrera de entrada más grande, ¿no? Eh, que tenía una curva de aprendizaje más larga, llevaba tiempo, práctica y trabajo dominar. Y a mí me interesaba algo así, pues para dedicarme a ello en serio, eh, ser llegar a ser bueno en ello y, y pues que me pudiese ir bien dedicándome a esa actividad. Y eso es un poco la, la razón por la que elegí en concreto el copy, aunque me interesa bastante todo el mundillo pues, de marketing digital. Me gustan... No, no estoy en, como usuario apenas en las redes sociales, sí que YouTube sí que la utilizo y sigo algún canal de temas que me interesan y pues eso es. Escucho... Eh, mientras cocino y tal, pero no, no tengo, o sea, por ejemplo, no, no uso, o sea, sí que tengo los perfiles uh -huh. y tengo la aplicación en el móvil porque si, pues si me, me comparten algo, lo que sea, lo puedo ver, pero no, no entro en Instagram ni en Facebook ni, ni nada a modo usuario. Utilizo Twitter a modo, o sea, para el negocio, pero no las utilizo, pero me, me gustan, me atraen, me parecen una herramienta muy potente. Uh -huh. y, y bueno, me, me interesa todo este tema, vamos. Entonces, sí. hace tres años... Sí, dime, dime. No, no, no digo que me parece muy curioso que pasaras de ingeniería de telecomunicaciones y, y al tema copy, que ya lo habías escuchado, y tema marketing y más. ¿Y, y por qué? Porque no, no asocio los dos mundos a de repente estar ahí a decir, oh, no, pero me gusta el marketing. ¿Por qué, ¿Por qué tenías ese gusanillo del marketing? Pues sí que es verdad que no, lo, los dos mundos no se asocian muy bien, de hecho, bueno, ahora está cambiando la cosa, pero muchas empresas de ingeniería, sobre todo las más antiguas y tal, no se llevan muy bien con, con el tema marketing. <risa> eh, no, pero pues, eh, bueno, yo, yo soy un, eh, un culo inquieto, me interesan muchos los temas, estoy todo el rato aprendiendo cosas nuevas y tal. Vale. Eso tiene sus ventajas y también sus grandes inconvenientes, eh, pero bueno, pues este era un tema que me interesaba mucho y que si yo pues llego a seguir con mi carrera de ingeniero toda la vida y tal, pues seguramente no habría explorado en profundidad, pero es algo que me gusta y que me alegro de haberme metido ahí a aprender y, y tal, o sea, tengo... O sea, me interesaba ya y me interesan también otras cosas, pero, pero no da tiempo para todo en esta vida, por desgracia. No, no, me, me ha hecho gracia que eligieras el copy porque tenía una curva de aprendizaje más lenta y más larga, en vez de decir, no, elegí el copy porque era más fácil y sencillo y tú, no, no, elegí el copy porque era más difícil, más largo claro. y más complicado. Claro, porque me lo quería tomar en serio y quería elegir algo que luego no pudiese llegar cualquiera, que no tuviese ni idea y en dos días eh, alcanzarme, digamos. O sea, quería algo pues que, que requiriese esfuerzo, pero que una vez invertido ese esfuerzo y, hecho, y habiendo hecho las cosas bien y en serio, pues lo que he aprendido y lo que sé hacer que tenga un valor. Un, un valor elevado, digamos. Y, y sí, esa es, esa es la razón. ¿crees que, ¿Crees que en el mundo del copywriting pasa eso de que llegue alguien de sin tener ni idea y haga cuatro cosas puede pasarnos y empezar a vender, a tener eh, clientes y demás? ¿O crees que no al final va a llegar un momento que no es sostenible? Eh, a ver, sí puede pasar porque al final el copy es solo, entre comillas, solo eh, una pieza más de... A, a, a, a, pues, y pues tú puedes tener eh, claro. un gran producto con una gran oferta y con un copy mediocre pues que se venda muy, muy bien. Si el resto de variables son, son buenas, pues con un copy mediocre se puede vender bien. Entonces igual puede llegar alguien que no tiene mucha idea, se pone a trabajar en un proyecto, en el proyecto adecuado, en el momento adecuado y, y que le vaya bien a pesar de, de su copy. Eh, sí, sí puede pasar lo que pasa es que claro, si al final luego el, el volumen es lo que es lo que trae los resultados verdaderos y, y muestra las cartas si tú participas en, en 100 proyectos a lo largo de varios años y uh -huh. unos son diferentes que otros y tal y, y tu nivel es malo pues tu aportación va a a ser mediocre a los resultados de esos proyectos sin embargo si se te da bien pues a los que son buenos los potenciarás más y a los que son mediocres pues los medios salvarás. Entonces, bueno, o sea, sí, sí puede pasar, ¿no? Eh, pues eso, que llegue alguien sin saber mucho y le vaya bien a pesar de su copio, ¿no? Eh, bueno, igual aprende muy rápido y tal, pero, uh -huh. pero sí que veo que es, es más complicado de dominar que, bueno, sin desmerecer a otras... Eh, a, a otras eh, eh, actividades, pero me pareció al, al mirarlas y al ver en qué consistían y tal, que era una de las más complicadas de, de dominar. Vale, sí, sí. y entonces te pasó como a mí, ¿no? Que nos metimos en high Pastor y y ¿qué te pareció? Ni hablando, o sea, sinceramente, tampoco ni, ni buscando polémica ni nada, sino simplemente ¿qué te parece a ti con el nivel que tenías o lo que esperabas o que no? Porque... Como eh, yo escuché de todo y yo también tengo mi opinión personal, era un poco para saber la tuya de decir, ostras, llegas a algo nuevo, pero sí que la habías escuchado. ¿Y qué te pareció? Pues eh, a mí me, me fue muy útil. O sea, creo que era. Creo que con los conocimientos que yo tenía, no solo de de copy sino de cómo ser freelance, ofrecer servicios y tal, eh, fue la formación adecuada para mí para, para empezar. Porque desde el punto de vista de copy, eh, no creo que sea ni de lejos la mejor formación. Eh, uh -huh. Yo me he seguido formando de manera continua y he aprendido cosas... Pues, bastante más avanzadas, más profundas y más útiles, que luego he puesto en práctica. Y he visto que son útiles de verdad, no, no, solo, no solo en teoría, vale. con, pues con otras personas y en otras formaciones. Pero yo sí que en ese punto, si llego a aprender simplemente copy, pues luego habría salido ahí y no habría sabido pues, el tema de gestionar clientes, cómo buscarte un poco la vida. A mí me sirvió mucho esa parte, o sea, por un lado, las bases del del copy, que es lo, lo más básico y las nociones generales y tal, y un poco los diferentes aspectos y tal, pues ahí sí se ven, eso estaba bien. Yo buscaba algo más avanzado y ya luego me busqué la vida para ello, pero luego el resto de aspectos que se ven ahí sí que me resultaron bastante útiles y, bueno, nunca sabes, pero, pero creo, que, creo que, me, que fue una formación adecuada para mí para ese punto inicial. Ahí. Y quizá, y, y entonces, a ver una cosa, porque yo, a mí me pareció básico, como dices tú, una vez que ya has empezado a formarte en otros sitios y demás y tal, pero yo creo que sí que le faltaba un poco el puntillo ese de la venta, porque si no sabes vender o no tienes experiencia o no te gusta, creo que es una barrera psicológica sobre todo bastante importante en el sentido de decir... Tú mismo dices, madre mía, ¿cómo voy a cobrar esto si solo se estoy escribiendo? ¿no? Que era lo que a lo mejor hay gente que yo creo que le pasaba. Y el tema de la venta. Sí, ese es el, el, Yo creo que la principal crítica que le puedo hacer a, a la formación de, de Javi es que cuando. O sea, yo también cuando la descubrí, bueno, yo ya sabía un poco lo que era el copy y tal, entonces a mí no me pasó eso. Pero sí que. Eh, cuando ves los anuncios y cómo se, pronocio, se promocionaba y el entrenamiento gratuito y tal, eh, pues Javi vende bastante la idea, que técnicamente es cierta, de vivir de escribir y tal. Mm, yeah. Lo que pasa que la gente que no sabe bien lo que es el copy lo acaba de descubrir y, y no sabe muy bien en qué consiste y simplemente ve ese entrenamiento gratuito, pues eh, a pesar de que sí se menciona y demás, se puede quedar con la idea de que es, consiste en escribir, pues a lo mejor más redacción y ese tipo de cosas, y no tanto en vender. Y al final el copywriting eh, fundamentalmente es ventas, lo único que en lugar de en una conversación eh, bidireccional, pues es un monólogo que tú haces por escrito, en el que tienes que tener en cuenta que no tienes feedback en tiempo real y tienes que anticiparte a todas las posibles cosas que pueda pensar el lector y, e incluirlas en el texto. Pero al fin y al cabo... Es ventas, no no no consiste en saber escribir bien desde un punto de vista pues de narrativa y demás, que a lo mejor claro. eso te puede aportar un valor extra o no, pero no consiste en eso. Entonces, claro. vivir de escribir, pues sí, técnicamente lo es, pero técnicamente cuando yo era ingeniero, sobre todo en la última época que era responsable de, de proyectos y tal, técnicamente también vivía de escribir, de escribir y de hablar por teléfono. Sí, <risa> si lo reducimos a eso, no. Entonces esa es la, igual la, la crítica que yo le, le haría, porque luego sí que pues, entraba ahí mucha gente, no sé si luego entraban al programa o no, pero había pues, personas ahí que a lo mejor se estaban imaginando otra cosa que lo que luego en realidad es. Claro. Eh, eso es, esa es mi, op mi visión vamos bueno no pero es, se está bien y, y está bien pero bueno está claro que da asienta las bases para a la gente que nos gusta esto de investigar y somos culos inquietos el gusanillo para decir tía aquí hay mucha tela para cortar y, y sí. mucho para aprender y entonces cuando acabas el curso eh, cómo empiezas eh, decides nicho decides voy a estudiar más porque veo que me falta alguna pata eh, ¿Cómo empieza un poco ahí ya tu andadura de, en el copywriting? Eh, pues eh, yo de, antes de, de terminar el curso, eh, pues por la mitad o así ya empecé a, a buscar clientes uh -huh. y, y al principio lo hice eh, con contactos en frío. O sea, empecé a enviar emails a la puerta fría, no recuerdo exactamente cómo lo hice, pues enviaba uno o dos. No, yo, yo creo que uno, porque no, no creo que me dé ese tiempo a más. Uno al día, eh, cada día entre semana. Uh -huh. Al final, entre investigar un poco, escribir el email personalizado y tal, pues te lleva un rato. Más mi trabajo como ingeniero, más la formación y tal, pues es bastante curro, ¿no? Y, y así empecé a buscar mis primeros clientes y conseguí, conseguí un cliente antes de, de terminar el programa. Vale. Eh, yo luego seguí con ese proceso de, de, de intentar conseguir clientes en frío y tal, y pues los primeros meses fue un poco pues un mes sin conseguir nada, otro consigues un cliente, un par de meses eh, sin conseguir nada, pues un poco así, ¿no? Un poco horas bajas. Vamos, Inesta vamos inestable. Es un poco inestable, que, sí, sí, Que no es como esto que. Claro, que también es verdad que la gente, yo creo que incluso pensaba, buah, ahora me pongo aquí a mandar emails a puerta fría. Esto, investigo, tal, me empiezan a negar clientes y ya está. Y dices, hostia, no, no, aquí esto no, no es tan rápido como pensábamos ¿no? Sí, sí, sí. O sea, mi, mi experiencia al menos. Y no creo, que, mmm, no creo que se me diese del todo mal aquello porque, bueno, tenía bastantes respuestas y tal. Y conseguí el primer cliente relativamente rápido, uh -huh. pero no, no, no era era bastante curro y habría había que enviar muchos emails, cada uno de ellos pues personalizado para que hubiese más probabilidades de respuesta y tal y pues bastantes horas metidas en buscar, enviar emails en frío y tal para conseguir primero alguna reunión o cierto interés uh -huh. y luego, pues que no en el tema, pues quiera sacar la tarjeta y, y hacerte un pago, ¿no? Pues eso obviamente uh -huh. no es fácil. Y bueno, hay que salir y pegarse con el mundo hasta conseguirlo, no, no hay otra forma. Así es como, así es como se aprende, evidentemente. Sí. Y entonces, eh, ¿empezaste a hacer ya otra formación cuando o no? cuando empiezas un poco a ver qué puedes vivir de esto y dejar el curro y decir, venga, va? Eh, yo eh, dejé mi trabajo como ingeniero a finales de abril del año pasado, de 2021. Es decir, desde que empecé a medio interesarme, formarme y tal, y luego empecé el curso de Javi y todo este proceso, pues pasó, digamos, desde el principio hasta que dejé el curro, más o menos año y medio. Porque es verdad que la formación no la empecé, creo que fue hasta febrero, no sé si tú hiciste la misma edición que yo. Sí, Febrero sí, yo... del 20, justo sí, antes de la pandemia. Sí, estábamos los vale. dos ahí, sí. Ah, vale, vale, sí, sí. Pues, eh... Eh, yo llevaba ya un par de meses con ello, el, el curso no empezaba hasta esa fecha, pero yo ya llevaba ahí, pues eh, lo había medio decidido, estaba ya investigando un poco por mi cuenta y tal, entonces bueno, más o menos año y medio hasta que dejé el curro uh -huh. eh, y básicamente fue pues, por un cliente bastante bueno que me salió, que me, que me iba dando trabajo todos los meses, que, que bueno, no me daba en sí mismo para para vivir pero era algo bastante bueno para poder dar el salto porque claro yo en aquella época tenía mi trabajo como ingeniero de 40 y pico horas semanales claro. y este trabajo que hacía para este cliente pues lo hacía en el tiempo que me sobraba y claro. aunque no me aunque no fuese una cosa muy grande pues eh, eran unos ingresos así mensuales que bueno no estaban mal y, y eso dedicando pues yo que sé 10-15 horas semanales o lo que podía Claro. Si daba el salto y ya me dedicaba al resto de mi... Se ha cortado. Decidí que era el momento de hacerlo. Vale, vale. Claro. No, no, es, es un poco como todos y demás. Y entonces, eh, ¿qué te iba a decir yo? En cuanto eh, tu página de... O sea, ¿eliges nicho, eliges sector o cómo...? Porque tú, al ser del mundo eh, telecomunicaciones y demás, ¿ya tenías algo en mente ¿O, o fuiste empezando a probar y a decir, pues aquí me gusta más, esto me gusta menos, generalista un poco de todo, te daba igual todo...? Eh... Sí, yo eh, decidí no, no especializarme al, al principio, al menos, y, y entonces eh, no, no elegí ningún nicho ni nada. Es verdad que yo, por mis conocimientos del mundo de la ingeniería y tal, pues eh, eh, podría ser un, una buena decisión especializarme ahí, porque ya pues tengo mucho terreno ganado con respecto a una persona que no sepa sobre el mundillo y demás, pero bueno, yo, ya como te he dicho antes, soy un culo inquieto, tengo muchos intereses, eh, uno de mis intereses más grandes son la economía y las finanzas, entonces ahí ese tema me interesaba y he tenido y tengo eh, clientes de, de ese nicho, de hecho diría que junto con, el, junto con el marketing de agencias con las que he colaborado, colaboro uh -huh. y tal, eh, será el, el, el principal nicho en el que trabajo, pero bueno, luego tengo pues, clientes puntuales de, de nichos así más específicos que, que solo he trabajado con un cliente en ese nicho, y que me gusta hacer esos trabajos, pues porque aprendes una cosa nueva, aplicas, vale. eh, ves, ves cómo aplicar las mismas cosas en un contexto diferente, vas aprendiendo más, y entonces no, no, no lo he hecho, ni tengo intención de hacerlo de momento, lo de especializarme en un nicho. Sí que, sí que he ido reduciendo eh, eh, los tipos... De... Y ahora, pues por ejemplo, ya no ofrezco redacción de, de artículos de blog, por ejemplo, e claro. intento hacer eh, landings y mail marketing. Y hago alguna cosilla más dependiendo del cliente, del proyecto y tal, pero intento especializarme en eso, en servicio en lugar de en nicho. Vale, claro, claro. Y bueno, hay un poco copyright financiero, ¿no? Que ahora con las finanzas y todo eso es un poco... Más especialista en el fondo, si es un tema que más te gusta y demás, está bien. Y entonces, una pregunta, eh, ¿haces tu página web y por qué, pregunta, por qué temática de los Simpsons? Pues porque me, me gustan los Simpsons y... y... Eh, es una serie que, que habla de tantas cosas de la vida cotidiana, pues que te da un juego brutal para hablar de lo que quieras y tener ejemplos infinitos de los Simpsons, de capítulos de los Simpson y, y demás. Y, y la verdad es que, bueno, ahora mismo mi, no estoy, o sea, mi, mi web no se ajusta a lo que quiero, tengo pendiente cambiarla, pero el día a día te come y, y lo vas dejando y ya sabes cómo es esto, ¿no? Y, y la voy a cambiar pero en ese momento pues pensé yo quería una forma de hacer una web eh, un poco diferente y pues pensé eso y bueno pues eh, esa es la que la que tengo ahora mismo no no va mal eh, pero sí que ahora con los cambios que he tenido yo en mis servicios y tal desde hace pues ya, ya tiene un año y cuatro meses creo la web ya uh -huh. no está alineada con lo que yo quiero que sean luego mis leads y tal claro. y, y tengo pendiente ahí cambiarlo, pero bueno, eh, tampoco me urge muchísimo porque pues tengo trabajo, entonces bueno, poco a poco ya Creo lo iré que, cambiando y tal. Es que me sorprendió el tema de la página de los Simpsons y luego además tú, ¿no? En plan cosas de, cosas de vender, ¿por qué cosas de vender? Eh, pues eh, cosas de vender lo puse porque yo quería poner un nombre que no fuera, que no fuera mi, mi nombre propio, es decir, o sea, yo sí que como copy tengo mi marca personal, se me conoce por mi nombre, en Twitter soy Egoich, en los emails soy Egoich, y, ¿Sí? y mi idea es ser yo y, y venderme a mí como marca personal. Pero, pero para la URL, para la cuenta en redes sociales y tal, y para, pues para la dirección de email, quería otro nombre. Y el de cosas de vender, pues no tiene demasiado misterio. Es un poco descriptivo, ¿no? Que me dedico a ventas. Es verdad que es venta por escrito y ahí en el, en el, en el nombre eso no, no se ve, pero, pero al fin y al cabo, pues quería algo, algo que se viese de qué va el tema y vamos, no tiene más misterio. Pues un nombre que pensé... Que, que más o menos describiese un poco lo que hago y que no fuese mi nombre propio nada más al, pero yo, me, claro, pero me parece curioso que como marca personal no quisiera escoger tu nombre propio porque Goiz, al ser un nombre, la verdad, poco común bueno, a lo mejor en el País Vasco es muy común pero en el circuito no es entonces automáticamente ya sí que eres muy reconocido entonces yo decía, ostras, de Goiz, copywriter porque al poner cosas de vender luego sí que en tu en página pone Goiz, copywriter pero no es claro. lo primero que sale eso es, o sea, sí, como te decía, yo utilizo mi nombre para todo y además, claro. como dices, mi nombre, o sea, aquí en el País Vasco sí que tampoco es de los más comunes, pero sí que sí que sí que hay bastantes, pero pues en el mundillo este soy el claro. único y casi podría quitar mi apellido y aún así se me conocería igual porque soy el único que se llama así que yo sepa o sí, más sí. o menos conocido, pero eh, pero quería un nombre, ya te digo no para la marca ni nada simplemente para la URL, para las cuentas de redes sociales, yo quería que fuese una marca que no fuese mi nombre, aunque luego la marca personal, porque ah. en la web lo que tú dices, el título pongo mi nombre luego en ah. las redes sociales pongo mi nombre, aunque el, el handle el arroba no sé qué de Twitter sea cosas de vender, sí. el nombre de usuario es Egoi o Copywriter claro. pero bueno, quería tener eso ahí diferenciado porque... Porque no quería utilizar mi nombre eh, para ese tema por si, o sea, por si en el futuro eh, pivoto y hago otra cosa o lo que sea. Porque quiero que mi nombre digamos esté entre comillas libre para utilizarlo para lo que yo quiera si alguna vez lo hago con la URL y tal. Y, y, y aún así de momento pues utilizo mi marca personal, simplemente eso. URLs y cuentas y tal, pues otro okay. nombre que me pareció curioso y digo, voy a preguntarle. Entonces, bueno, entonces, sí. eh, ¿crees, que, ¿crees que tienes una cierta ventaja a la hora de utilizar herramientas? Y porque siempre hay nuevas herramientas, nuevos sistemas, nuevas funcionalidades. Al haber hecho un Telecom Teleco y unir esa... Que si te dé bien, porque me imagino que te dan bien las herramientas, cosas que a mí, por ejemplo, se me dan como el culo. Vamos a hablar bien, o sea, mal y pronto. o sea Me cuesta mucho, pero al final lo hago. ¿Pero crees que tú tienes ahí una pequeña ventaja en el, a la hora de comprender la herramienta, poder utilizarla, sacarle más, más provecho? Eh, puede ser que una pequeña ventaja con ciertas herramientas, sí, porque al final yo sé programación, sé cómo funciona por detrás, pues eso, internet, las herramientas, todo lo que está hecho con software, pues yo tengo bastante conocimiento de cómo funciona eso e incluso yo lo podría hacer, es decir, no, no... O sea, yo no, no me complico, yo mi web la he hecho con WordPress a nivel usuario y no me meto a editar código y tal, porque yo quiero algo básico, no, no me merece la pena complicarme con eso, pero si en un momento claro. dado tengo que abrir el código de mi web y trabajar en él, yo soy perfectamente capaz de hacerlo. O, o por ejemplo, herramientas más avanzadas como Notion, que, que, es, que incluye bases de datos y tal, pues el hecho de yo saber programación, haber trabajado con bases de datos más avanzadas, pues me da... Eh, con Notion, por ejemplo, que hay mucha gente que dice pues que tiene una curva de aprendizaje larga porque es una herramienta compleja y muy versátil y tal. A mí me puede resultar más fácil porque sé cómo funcionan esas cosas y, y sé fórmulas, programación y tal. Pero bueno, tampoco creo que sea una, una ventaja enorme. Quizá más mi, mi interés por esas cosas y la facilidad de utilizarlas que el hecho de haber estudiado lo que, lo que he estudiado. O sea, no creo que me dé... Igual una, una poca ventaja con ciertas herramientas sí, pero no creo que sea algo diferenciador, vamos. Hombre, a ver, eh, ahora, ahora hablaremos de herramientas y un poco, no, no ya ventaja, pero está claro que conforme está todo avanzando, el que domine un poco más herramientas supongo que tiene más eh, forma de ganar tiempo, que eso ya es mucho. Sí, eso sí. Eh, además yo que soy bastante metódico y tal, lo tengo todo bien procedimentado, hago las cosas bastante de forma ordenada y demás y, y eso combinado con utilizar las herramientas correctas para, para hacerlo y saber cuáles te van a ahorrar tiempo y cuáles no y utilizándolas como y tal, pues, pues sí que, o sea, eso sí que sobre todo para nosotros que pues eso, tenemos un un pequeño negocio unipersonal y hay que hacer malabares con todo y tal, pues todo lo que sea ganar un poco de tiempo está bien. Entonces, para mí, claro. pues tener la herramienta de, de email marketing de pago o tener para Twitter el, el Hype Fury que, que te permite automatizar y hacer las cosas de forma más sencilla, organizarlo perdiendo menos tiempo y tal, pues eh, pues me merece la pena esa claro. inversión y, y lo veo ya desde un inicio claramente el por qué y lo que me va a aportar y todo, sí, sí. Claro, porque mira, has hecho tú antes relación al tema de que las redes no las usas a nivel usuario, pero sí un poco a nivel negocio y uh -huh. sí que es verdad que yo no investigo mucho y claro, yo te conozco ya del curso, pero de Twitter. Pero Twitter, por ejemplo, sí que es una herramienta en la que sueles estar bastante y en la que tienes un crecimiento sí. bastante importante ya, ¿no? Le andas por los 10.000 sí. o más, me parece. Sí, tengo 10.900 o algo así, claro. creo, ahora mismo. Sí, sí. O sea que... Sí. Que es importante, ¿no? Estar ahí... Eh, es, ¿Es como la red en la que has elegido tú por lo menos tener más presencia? Sí, yo al principio estuve varias semanas intentándolo en LinkedIn. Sé que es un buen sitio para nosotros eh, que vendemos servicios principalmente eh, B2B uh -huh. y, y lo, tengo, lo tengo pendiente, entre otras varias cosas pendientes que, que no termino de hincarles el diente, ¿no? Pero... Luego también me hice mi cuenta de Instagram, pero no no Instagram no me, no me gusta. No, no, antes, antes me metería con LinkedIn o incluso con, con TikTok por, por la novedad y por tener más potencial que meterme en Instagram. Uh -huh. eh, pero sí, elegí Twitter porque es... Eh, pues por varias razones. Por un lado, porque es principalmente por escrito, lo cual en nuestra profesión pues, eh, pues encaja bastante bien. Vale. Eh, el tema de expresar ideas teniendo... Teniendo eso, esa, esa limitación de la cantidad de caracteres que tiene un tuit, tener que expresar las ideas haciéndolas lo más concisas posibles, me pareció una buena forma de, para mí de practicar a escribir cosas y hacerlas concisas. El hecho de escribir todos los días varios tweets y expresar algo, e intentar reducirlo al máximo, creo que es positivo para mí. Luego a la hora también de escribir eh, copy de formato más largo, como cartas de ventas, eh, landings, emails y tal... Que me voy menos por las ramas y no incluyo, bueno, que no hay ningún problema que un copy sea largo, si, claro. si realmente tiene sentido todo lo que estás diciendo y tal, pero me ayuda a no irme por las ramas e incluir contenido inútil. Entonces, Oye. en ese aspecto me gustaba mucho y, y, y yo quería apostar por una forma concreta de, de captar tráfico que no fuese la, la publicidad, que nada en contra de la publicidad, pero quería algo que, que que Foro me lo trabajase yo porque me, me, me, me, o sea, pues quería hacerlo trabajándomelo yo a largo plazo y tal porque no tenía una urgencia de conseguir leads rápido ni nada porque yo ofrezco servicios, tengo varios clientes, tengo trabajo me va más o menos bien uh -huh. y esa parte del negocio es un poco más a medio plazo para tener una audiencia y eventualmente poder ofrecer pues más servicios paquetizados o algún producto y tal y crecer por ahí pero, pero no tengo prisa entonces por eso decidí Hacerlo de esta forma en lugar de invertir en publicidad y tener el retorno rápido. Y eso. Pues básicamente por esas razones elegí Twitter y, y, okay. y sí, ahí estamos. Porque justo justo una de las conversaciones con Luis Garau, Copida Incógnito, es lo que decía: que él había crecido una valoridad ahora, pero mmm, a día de hoy él reconocía que. Tener 50.000 seguidores no le no le aseguraba tener lead de calidad o, o tener mucho trabajo de calidad, sino que él se movía en otros sitios también y que estaba guay tener la lista, pero que no tenía comproba de decir, ostras, es que tengo seguidores tantos y me repercute a unos leads increíbles, o sea, tiene que haber otras fuentes, ¿no? Sí, a ver, eh, claro, eh, en cada fuente que tengas de tráfico y también la forma que tú la trabajes, porque yo hay cosas que no hago bien en Twitter, que si quieres luego hablamos de eso, pero que claro. tampoco me preocupa mucho ¿no? en el hecho de no hacerlas bien. Eh, cada, cada fuente de tráfico pues, te va a traer leads distintos, y también eso, en función de cómo las trabajes. Y entonces, dependiendo de lo que vendas, puede ser mejor una cosa u otra. Claro. Con lo que vendo yo, que son servicios personalizados, eh, de Twitter sí que me han llegado proyectos y tal, pero quizá no es el mejor lugar. Seguramente LinkedIn es mejor y seguramente hacer eh, publicidad bien hecha en Google a intención de búsqueda sea mejor para mí, porque encima, al ser servicios personalizados que tienen un precio elevado, tengo ese margen para, para pagar la, lo que cuesta la, la publicidad. Claro. Eh, en, entonces sí que estoy bastante de acuerdo con lo que comentas que decía Luis, que sí, que es... El público de Twitter, que igual es más gente pensando en iniciar un proyecto o que quiere aprender una cosa concreta para su proyecto y tal, pues a lo mejor es más apropiado para lo que vende Luis en su lista, no para los servicios, sino pues pequeños productos formativos y tal. O, por ejemplo, Capitán Tiempo, que también vende como pequeños productos de cómo crear negocios y tal. Veo que encaja mucho mejor con... En general, con la gente que está en Twitter en, en este nicho. Sí. Claro, entonces, venga, cuéntame qué crees que haces mal en Twitter mmm, bajo tu punto de vista y que a lo mejor le puede servir a la audiencia para decir, ostras, pues, que a lo mejor, además, eres consciente, pero si sabes que lo haces mal y no te preocupa, ¿por qué? O sea, ¿qué haces mal y por qué no, no te preocupa? Vale, yo, yo en Twitter eh, la mayoría de mi contenido va, va enfocado a un nivel de conciencia bajo, si lo ves desde el punto de vista de los servicios que yo ofrezco. Es decir, uh -huh. yo en Twitter le estoy hablando a gente que es bastante poco probable que me vaya a pagar miles de euros por, por eh, meterme en su proyecto y, y, y ayudarle con el copy. Sí que, sí que los hay, uh -huh. me ha llegado trabajo desde Twitter, o sea, ha sido una gran decisión estar en Twitter. Pero si realmente yo quisiera desde Twitter llevar más gente a mi lista que sea eh, probable que contrate los servicios que yo ahora mismo ofrezco, debería cambiar bastante gran parte del contenido que, que hago. Entonces desde ese punto de vista, desde un punto de vista estratégico, eh, y, y para mi momento actual con lo que vendo, lo estoy haciendo mal en ese sentido, pero no me preocupa ¿por qué? pues por la misma razón que te he dicho antes para mí lo de Twitter es algo un poco más eh, a medio plazo quiero ir consiguiendo leads y uh -huh. cuando yo tenga una, una lista de suscriptores pues eh, más grande en un año o dos, lo que sea, que tampoco, tampoco me obsesiona ni quiero crecer súper rápido por eso, porque ahora me estoy dedicando principalmente a los servicios y ahí ya lo tengo lo tengo más o menos cubierto el tema, eh, cuando llegue el momento de, de, de vender otra cosa, pues una posible formación o pequeñas vías eh, cosas para ayudar a, no solo a personas que quieran aprender y, y sí que estén en un nivel de consciencia más alto, pero quieran aprender, no contratarme directamente, sino aprender, uh -huh. pero que también le sirvan a gente pues, que esté empezando, que lo esté descubriendo, que esté iniciando su proyecto y tal. Entonces, claro. en ese punto, cuando llegue ese punto y yo venda eso, toda esa gente que está en Twitter, cuando yo cree, pues dentro de un año, año y medio, lo que sea, un nuevo lead magnet más dirigido a esa gente, que luego igual se apuntan a mi lista, que ya la voy a enfocar más a eso, pues creo que ahí sí que esa audiencia eh, es cuando le voy a sacar bastante más provecho. Por eso lo estoy haciendo, aunque sea vale. para mi momento actual, entre comillas, incoherente, que no lo mm -hmm. es, por lo que acabo de explicar. Pero sí que es verdad que no, no conecta con lo que estoy vendiendo. Eso es, eso es lo que, entre comillas, estoy haciendo mal. Si ves claro. mi negocio, si le sacas una foto de, de todo claro. lo que es ahora, esa parte no tiene sentido porque no está bien planificado, pero es por esa razón. que claro. Esos leads no los quiero para ahora, digamos. Ya, ya, ya. Bueno, estás ahí sembrando. Eso bueno, es, eso es. Con, eh, sin, lo bueno de esto es que... Y, y ahí yo creo que has dado muy buen consejo, es que a veces, y a mí me ha pasado, ¿eh? nos puede la prisa, de quiero crecer ya, quiero tener no sé cuántos seguidores, quiero que mi lista sea súper grande y a lo mejor es, es un poco ya... Yo hace poco cambié mi web y sí que lo puse un poco así. Yo ya puse que quería X perfil, porque los uh -huh. demás, que si quieres entrar en mi lista, súper bien, pero ya quiero X perfil porque me interesa más otro tipo de lead, pero es verdad que en el fondo a lo que lo estabas diciendo tú, muchos copies escribimos para primer nivel segundo nivel ¿eh? algún sí. tweet, algún tipo de contenido haces para un, un público más avanzado pero sí que es verdad que es un poco más educativo, entretenido ¿no? Sí, porque al final también eh, Twitter pues da, da un poco pie a eso, es el contenido que más se comparte y tal, entonces si el objetivo digamos es puramente ir creciendo Dentro de este nicho, pues ese contenido te, digamos que te da más probabilidades de ir creciendo más rápido. Claro. Si, si alguien se va a dedicar, eh, tiene intención de dedicarse siempre a ofrecer servicios y, y nada más, servicios de alto precio y de alto valor, uh -huh. a lo mejor no tiene sentido que, que ponga esfuerzos y tiempo en, en crecer una cuenta de, de Twitter porque nunca le va a sacar ese, ese rédito. Claro. en cambio pues en, en un caso pues como lo, lo que he explicado que, de, que yo tengo intención de hacer a, a medio plazo pues sí que tiene ese sentido y, y es lo que tú dices que hay, funciona mejor ese tipo de contenido pues porque abarca a mucha más gente gente pues eh, también que se, tanto a la gente que, que ya está en un nivel más alto de consciencia que también le puede interesar porque igual también de, cara, de cada varios tweets pues pones uno más avanzado y tal pero también a la gente que, que está más iniciándose y claro. pues eso, ese contenido tiene más potencial de, de ser compartido, si se comparte pues de repente un hilo o lo que sea, pues creces varias decenas o cientos o miles de seguidores de golpe. A mí nunca me ha pasado una subida muy grande, pero, pero, pero sí, se, así se van convirtiendo. Pues mira, ¿va? mira ahora, ahora que lo estás diciendo tú, yo, bueno, esto saldrá más adelante y más, pero el otro día puse o ayer puse el de los libros cuando estás empezando y ¿Mm? que ya lo había puesto hace muchísimo tiempo y lo he puesto ahora y casi llevo 70 retweets y he crecido casi 200 personas en dos días que yo me quedé alucinado de decir digo, ostras, ¿y esto, que era un tweet de estos de hace tiempo, pero le has puesto alguna cosilla más y lo, lo, lo bueno o malo, entre comillas, de, tuit, de Twitter es que de repente hace unos meses escribes algo y no te hace ni dios ni caso y ahora luego pones otra cosa un poco cambiada y subes un montón Sí, eso al final, eh, por, eso, por eso yo también hago tanto contenido. Al final es disparar un montón de veces y va claro. a haber eh, una que des en la, en la diana. También ahora tendrás bastantes más seguidores que hace, hace más tiempo, entonces eh, es más probable que alguien a quien le guste lo vea y lo comparta. O sea, cuantos más seguidores tienes, pues un contenido es más fácil que se haga viral que si tienes uh -huh. menos. Y aparte, cuando la gente ve que más gente te sigue, es más propensa a seguirte. O sea, yo claro. si tuviese... En vez de 10.900 seguidores en mi cuenta, si tuviese 500 haciendo el mismo contenido, crecería a un ritmo menor porque la gente que me visita, pues cuando ves que una cuenta tiene 10.000, dices, hostia, pues será que lo que hice igual interesa. Sin embargo, si tiene 500... Pues igual no tanta gente dice, hostia, este tío me interesa. Entonces es una como una bola de nieve al final. Claro, está sí. claro. ¿Y, y tú, tú para Twitter, Egoid, eh, plani o sea planificas todo el contenido o es un poco sobre la marcha? ¿Te sientas así un día a la semana y empiezas a poner ahí todo lo que surge para la semana? ¿Cómo lo, cómo lo haces? Yo tengo una, una nota donde voy apuntando ideas, ideas que me surgen pues, de emails que leo, de alguna noticia, de algo que veo durante el día hablando con alguien, o sea, de lo que sea. Yo estoy mm. constantemente recogiendo ideas eh, y luego pues eh, no, no lo hago todo, toda la semana en un día, voy haciendo de mmm, poco a poco todos los días, pues cada día igual escribo por ejemplo 10 tweets y tal que me lleva pues, al final 10 minutos. Uh -huh. Cojo mi lista de ideas, voy sacando de ahí, pues a lo mejor cojo una y digo, bueno, esta es mejor para un email, pues la, la paso para, para donde escribo los emails. Eh, y si veo que puede ser buena para un tweet, pues digo, pues voy a escribir este tweet así: voy a Hype Fury, lo pongo en la, en la cola, en el siguiente hueco que haya, que publico cinco al día, uh -huh. y, y ahí voy rellenando siempre la cola y luego se publican a las horas que hay programadas. Un poco eso es lo que voy haciendo: escribo unos cuantos al día, pues diez o así. Y eso te hacen pues el, el total de 30, y, 30 claro. y pico, 40 que se publican a la semana más o menos. Claro, sí. y mira que tú y mira que ostras por 5 al día son muchos, ¿eh? Sí, es bastante, sí, sí. sí. Claro, no, claro, porque mira que siempre está luego la tendencia de cuando tienes X tienes que publicar tanto, cuando llegas a no sé cuántos seguidores pues ya no hace falta a lo mejor publicar tanto... Pero sí, sí, cinco a uh, no, no era consciente de que publicabas tanto. <risa> sí, es bastante. A veces pienso si, si hacer menos o hacer algún cambio. Eh, lo que quiero es empezar a hacer más hilos, porque sí que tengo algunas ideas de, de contenido así más chulo. Ya. Pero al final, los hilos, cuando, o sea, para hacerlos bien y tal, pues lleva un poco más de tiempo. Y justo ahora pues, me está pillando una época de mucho trabajo y lo tengo más, más parado. Entonces también, pues eh, si sí, en mi crecimiento va un poco más lento y tal, pero bueno, no me preocupa. Pero sí, eh, como las ideas me, me sobran, apunto muchas y luego escribir los tweets si son tweets sueltos, pues me lleva unos muy pocos minutos al día, pues eh, lo sigo haciendo. A veces pienso, pues igual empiezo a publicar solo uno al día o tal y, y, y luego digo, va, pues sí. Si las ideas me sobran, lo voy a seguir haciendo, pues de vez en cuando uno funcionará bien y, claro. y crezco un poco y tal, y, y ya está. No... Bueno, ya, ya, quisiera, ya quisiera yo llegar a donde estás tú, ¿eh? A ver si... voy, a ver si, bueno, voy a ver si te pillo, voy a ver si te pillo. Es cuestión de, <risa> cuestión de tiempo y de, y de tweets al final. Sí, sí. La, la verdad es que sí, lo que pasa es que yo estoy, no sé por qué, yo estoy en eso, uno o dos al día, o a lo mejor hay un día que no me apetece decir nada. Sí que me gusta mucho más, eh, comentar y o hablar en algún sitio en algún pique interesante y demás, pero hay veces que no me apetece y sí que lo puse hace poco de si no te apetece decir nada, tampoco hace falta que digas nada, escribir por escribir porque a ti te pasa y bueno, a mí también yo tengo un montón de ideas, pero hay veces que no te apetece y hay gente que sí que hace escribir por escribir y llega un momento que no tiene cuenta, dice cosas sin decir absolutamente nada, entonces se pierde un poco el mensaje, ¿no? Sí, y, y, y eso me pasa en parte también a mí. O sea, yo, yo sí que intento que el contenido pues sea vaya siendo variado y tal, no caer en la monotonía y en repetirme y demás, pero yo sí que, yo sí que pues, por, por lo que comentaba justo ahora, o sea yo al final ahora estoy, entre comillas, escribiendo por escribir, porque prefiero claro. mantener ese ritmo de publicación y porque tengo las ideas y porque no me supone un esfuerzo muy grande en el día a día y mantener ahí la cuenta viva y tal, y, pero en parte sí que es, o sea, os voy sacando ideas y las publico ahí, pero en parte sí que es un poco escribir por escribir, bueno, si, pero... si lo miras desde ese punto de vista. No, no, no, pero yo no, no me has entendido. Yo creo yo, cuando digo que hay gente que escribe por escribir es sin, sin decir nada, o sea, sin contar nada, o sea, en plan... Yo qué sé, gente que, oh, hoy, qué buen día hace, hace sol, estoy contento. Ah, vale. Para eso no escriban que nada. O sea, por el, vale, hecho de no, decir, no. Sí. por el hecho de decir, ah, hoy, oye, buenos días, qué contento estoy y voy, va a ser un día de puta madre. Por... Pues, pues vale, que, que a veces vale, no, que, no. Que, ojo, que hay gente que le hace gracia eso de vez en cuando. Pero hay gente que ya de vez en cuando y no tengo nada que decir, pues, oye, buenos días, que yo lo he hecho, eh. Yo lo he hecho. Sí, eh, es, yo eso sí que no lo suelo hacer eh, mucho. O sea, es verdad que todo el contenido que hago sí que es relacionado, pues pongo un mensaje sobre, yo qué sé, sobre emprendimiento. O sea, o, o algunos que son en plan motivación, en plan, pues si no te lo ocurran, no tal, o bueno, claro. un poco lo que se lleva en nuestro nicho, ¿no? Yo, yo sí que la, el 95% de mi contenido es de ese tipo uh -huh. y cosas que no tengan nada que ver, pues pongo bastante pocas. Igual alguna vez, yo qué sé, un sábado pongo. Eh, pues descansa, disfruta de tu sábado de una hamburguesa, no sé qué eso lo hago de vez en cuando y me uh -huh. parece bien porque también es un poco yo también en mis emails a veces digo pues ah, menciono lo de comer hamburguesas y tal, es como un poco mi, mi toque de sí. pues algo personal mío, ¿no? pero no, la, la mayoría sí que será mejor o peor será, algunos serán un poco escribir por escribir que igual si no los publico no pasa nada pero sí que es contenido de sobre copy, sobre marketing, sobre emprendimiento, sobre la lucha esta diaria de, de estar ahí con tu proyecto, ¿no? Es casi todo sí que es sobre eso. En ese sentido, sí. sí. sí. Claro. ¿Y qué te, qué te iba a decir yo? Y entonces, bueno, una cosa que coincidirás conmigo de Twitter es que el networking es alucinante, si te lo sí. montas bien y tal. Y entonces, a raíz de eso, tú sacaste una formación o un librillo con el Capitán Tiempo, ¿no? Sí, eh, no era exactamente sobre eso, o sea, yo saqué, bueno, la, la relación surgió en Twitter, si es eso a lo que te referías, sí, o sea, sí. yo conecté, ah, vale, vale, que te he entendido mal, sí, sí, vale, eh, sí. Eh, yo conecté con, con Capitán Tiempo, él creo que empezó pues un par de meses después que yo o algo así, yo llevo, en, ser, en, en la semana que viene voy a hacer un año que empecé ahí a publicar en Twitter. Vale. Y, y conectamos y tal, y él vive aquí cerca de Bilbao, vive cerca de mí, lo tiene, yo lo vi cuando me suscribía a sus emails, ahí en la firma aparecía ¿no? uh -huh. la dirección. Y, y nada, y un día hablamos, eh, me propuso quedar, nada, quedamos aquí, aquí cerca en Bilbao para, para tomarnos algo y ahí pues eso, cuando se juntan dos personas, culo inquieto, con ganas de hacer cosas, pues surgen mil ideas, tal. Que además, yo, a, además, él sí. también es... Teleco, ¿no? Sí, sí, sí. Tenemos ah, pues bastantes, bastantes cosas en común, casualmente, porque también él estuvo un tiempo en Arabia Saudí trabajando. Yo, yo bueno, yo, yo apenas un par de semanas, no, no lo podríamos llamar ni, ni un tiempo a lo mío, pero vale. poca gente ha estado en ese país. Entonces, también son como varias cosas que coincidimos, sí, y, y era curioso. Y nada, ahí empezamos con ideas y tal. Y vimos que. Lo que pasa es que esto que hicimos sí que encaja bastante mejor con su audiencia que con la mía, por lo que hablábamos antes, sí eh, pero sí que vimos que en Twitter hay mucha gente pues eso que quiere crear su propio proyecto, quiere cambiar de trabajo, quiere hacer otra cosa y entonces hicimos pues, una, una pequeña guía basada en mi experiencia, que he hecho un cambio profesional grande. En la experiencia de él, de, de Capitán Tiempo, que está en proceso, o sea, tiene creado su proyecto, todavía no ha dejado su trabajo, pero idealmente sería su objetivo, entonces pues tiene también ya cierta experiencia en eso, porque ha conseguido resultados con su proyecto, uh -huh. y en base a eso y a alguna experiencia más, y también pues con fuentes de, de, de gente como del, el libro de Atomic Habits y tal, que hay cosas que son útiles para todo esto, pues hicimos una especie de guía para alguien que si se está planteando que no le gusta su trabajo, quiere cambiar y tal, eh, pues para, para que tenga una especie de hoja de ruta de qué cosas tener en cuenta, si, qué es lo que más le conviene probar o no probar, si realmente le merece la pena un cambio o no, en caso de que sí, pues qué pasos dar, qué cosas tener en cuenta, pues desde un punto de vista de pasta, de, de cómo gestionar el tiempo, bueno. Eh, un poco lo que lo que nos, nos hubiera sido muy útil a nosotros tener en el momento de empezar, pues lo escribimos y, y, y, y eso hicimos. Y bueno, pues un, un experimento interesante. Claro, no, no, sí. Si, a ver, en lo que hemos dicho, Twitter y, de, y más hacen networking, coincides algo interesante, más te pilla para conocerlo físicamente y decir, pues mira. Pues vamos a sí. probar y, como en todo esto, es ¿eh? probar, ensayo y error, ensayo y error. Entonces, venga, vamos con una gran pregunta. ¿Qué piensas de la inteligencia artificial? Porque, claro, tú en eso sí que seguramente estarás más puesto que otras personas o seguramente estarás indagando ya. Eh, la verdad que no estoy muy, muy al día siguiéndolo y tal, pero, ¿No? pero bueno, Hostia. sí, no, o sea, no estoy ahí metido en plan friki, no, no, no, porque, bueno, tampoco me tampoco me obsesiona ni me preocupa. Yo lo que pienso es que va a ser de, de forma gradual, a lo mejor más, más rápida, porque los cambios tecnológicos son cada vez más bruscos, uh -huh. pero lo que va a hacer la inteligencia artificial es lo mismo que haya personas haciendo ese trabajo. Va a generar trabajo de mejor calidad para otras muchas personas. El problema es que no son las mismas que han perdido los trabajos anteriores, entonces perjudica a unas y favorece a otras vale. y en general para la sociedad y para la economía yo creo que es positivo porque hace eh, pues, lo, a los sectores donde, donde tiene efecto, pues los hace más productivos, hace que las personas puedan hacer más trabajo en menos tiempo y mejor trabajo, entonces en general lo veo como positivo con ese, con ese por desgracia, con ese pero de gente que se queda pues sin trabajo por el camino igual que hace 300 años pues había un tío encendiendo todas las mañanas todas las farolas, ese claro. tío ya no existe pues claro. Eh, claro. esto es a otro nivel pues es lo mismo ¿no? claro, lo que pasa y, es que y entrando me... sí, en, en la ger... sí en la silla de generadores de imágenes y de textos hay un trabajo un poco más en nuestro perfil porque yo sí que digo que en unos años los SEOs sí. yo qué sé, se van a ir al pijo vamos creo ¿Tú cómo lo ves? Sí, yo el SEO, el, el, el yo, yo no soy ni mucho menos un experto en SEO, ¿eh? pero eh, el SEO el, el sí que igual lo veo más, más sensible uh -huh. eh, sentido porque eh, el SEO depende de de las decisiones de un algoritmo. Entonces eso casa perfectamente con la IA. Si tú generas una IA que hace un montón de pruebas y tal, y va pillando cómo funciona el algoritmo, pues, pues esa IA va a ser capaz de darle al algoritmo lo que quiere, seguramente mejor que una persona, porque está hablando máquina con máquina. Claro. En el copy, lo que pasa es que estamos hablando con personas. Tú tienes que ir a una persona a hablarle de forma que, que vaya a querer eh, hacer la acción que a ti te interesa. Eh, ahí lo veo un poco más complicado, creo que va a ser más complicado que hagan que la IA haga un buen trabajo de copy que, que de SEO O sea, creo que el SEO, digamos, por decirlo de alguna forma, va a caer frente a la IA antes que el copy uh -huh. Pero, sin embargo, yo, yo lo veo pues, igual que con, cuando, pues, por ejemplo, antes, eh, por ejemplo, el Excel, ¿no? La, las tablas de Excel hace 50 años sin ordenadores y tal para llevar la contabilidad y tal, pues hacía falta varias personas ahí haciendo tablas haciendo cálculos, ahora en vez de 10 personas para una empresa pues hace falta una que domine Excel y que esté ahí todo el día currando, Y, pues y, ¿qué ya, va a pasar? y, y ya ni eso, ya hay una IA que le dices, quiero que me den el ordenen y lo hace y te lo hace en Excel automáticamente, la vi hace poco había una, hay, hay pues una mira, que, le, pues, que le dices: pues... Quiero que me ordenes todas las celdas alfabéticamente tal, con base tal. Le das y hace y lo hace automático. Sí, sí, es, a esas cosillas sí, pero bueno, eh, por lo menos una persona diciendo, vale, sí. tenemos estos gastos y tal, y metiéndolos, seguramente seguirá habiendo bastante, bastante bueno, tiempo, pero, pero sí, sí. ¿eh? De momento tiene que estar de, la persona que le diga eso. Pero, eso pero que ya, es, eso que lo vi yo hace poco porque yo decía, madre mía, el Excel a mí que siempre tal, y cuando vi esa aplicación dije, madre mía, digo, es que ya están inventando todo. Sí, el Excel es súper potente porque encima en el propio Excel te puedes programar tu, tus macros que hagan tus cosas automáticas y tal, entonces sí, sí, es, claro. es muy potente. Pero, pero, pero eso, al final yo lo que veo es que lo que va a pasar es que, pues por ejemplo, en el copy, eh, gente que se dedica al copy y que pues le va peor, aporta menos valor, tiene tarifas más bajas y tal, pues eh, se quedará sin, sin trabajo. Le será más difícil salir a, a, adelante y la mm. gente que lo haga mejor, pues la IA será un aliado más que un enemigo, pues claro. te permitirá a lo mejor si... Si yo quedé 10 emails para vender eh, supositorios, que es el ejemplo que a mí me gusta poner en mis emails, el de los supositorios, eh, pues igual dices, a ver, quiero un email que hable desde este ángulo, otro desde este y tal. Te, te escribe unos, unas primeras versiones así que luego tú las vas a modificar bastante, pero bueno, ya tienes una especie de trabajo hecho. inicial hecho uh -huh. y a lo mejor pues tú eh, tardas la mitad de tiempo eh, simplemente cogiendo eso y tú revisándolo y dándole tu toque y tu forma, que si los tienes que escribir tú desde cero. Entonces es una forma, eh, va a ser una forma para que los copies, los buenos de verdad, los que tengan una visión más amplia, estratégica y sepan no solo mmm, si te piden escribir un email, saber escribirlo, sino tener una visión más global y aportar el qué hacer y no solo el cómo, pues para esos copies la IA va a ser una ayuda y una forma de hacerte más productivo, de poder entregar mejores resultados en menos tiempo, ganar más dinero y, y todo. O sea, yo así es como, como lo veo, básicamente por el historial de que los, lo, la, los avances tecnológicos, eso es lo que han, han traído generalmente. ¿no? Claro, sí, no, sí. Yo, yo lo veo igual, porque yo siempre lo que dices, las máquinas siempre han estado al servicio para eh, facilitar la vida a las personas, pero son las personas mm. las que las usan, entonces... Yo creo que sí que es verdad que los que estén ahí un poco más puestos y las usen van a ganar tiempo y, y podrán subir precios o hacer mucho más trabajo y demás. Pero claro, lleva su proceso y está claro que sí que yo voto por nuestro gremio el copy sí que no, aún una máquina no va a poder hacer, ¿no? Sobre todo si nosotros que jugamos un poco la ironía o somos más sarcásticos o tenemos ahí ese tipo, un humor característico. No, eso una máquina no creo que pueda hacerlo de momento y supongo que pasará a tiempo. O sea que... Sí, sí yo creo que, que va a pasar... No, no, eh... Ah, perdona, que no te no, había no. escuchado, que seguías hablando. No, no, no, no ah, se ha ah, ah, vale. medio cortado eh... Ah, vale, vale, sí, sí. Sí, veía ahí en rojo. Ahora lo veo bien, no, sí, sí, yo también opino, opino lo mismo. Todavía, bueno, la verdad que yo no, para experimentar un poco, lo que ha compartido alguien que ha escrito con IA y demás, uh -huh. eh, lo que veo es que sí, que todavía queda tiempo para que eso se pueda hacer bien y hay cosas como, pues tema, pero lo que tú dices, ser, ser irónico o decir algunas frases concretas tuyas propias o cosas así, que será difícil que que de momento llegue a hacerlo una IA y aparte pues ahí va a entrar más en juego pues el tema de que el copy puede ser un trabajo artesanal, más tema marca personal y, y sí. ese tipo de cosas más, más intangibles que el hecho de tú ser capaz de sacar un texto como si eso fuese pues eso una cadena de producción como el que fabrica chicles. Vamos. Claro, en eso estoy de acuerdo yo, de que luego habrá gente que busque más un trabajo artesanal que un trabajo máquina, entonces ahí sí que puede ser bastante diferenciador, y demás pero bueno eh, sí que me interesa saber a lo mejor porque has dicho que has hecho algún curso así potente que te ha gustado y demás así alguna recomendación de formación que has dicho la hice y, y me gustó mucho pues eh, aparte de la de javi eh, he hecho varias de las formaciones de, de isra mm. eh, que, bueno, es el, el archiconocido, ¿no? El, sí. el que todo el mundo sigue y tal. Sí. Y, y la verdad que las de Isra me gustan, me gustan mucho porque va... Lo hace todo como muy simple, muy sencillo. Va a transmitir una idea y te, te la transmite con... Puedas entender y aplicar de la forma más fácil. Te, te pone ejemplos. O sea, me, me gusta bastante su forma de enseñar porque... Es como que con el mínimo esfuerzo por, por tu parte de leer o, o, o escuchar lo que él tenga que decir, puedes coger eso, aplicarlo y ver, ver si te ver si claro. te funciona. Entonces, yo a Isla sí que en general lo, lo recomiendo. Eh, y, y un buen descubrimiento posterior fue Luis Monge, que eh, al principio le seguía un poco pero un poco de lejos porque estaba más en tema de ventas pues eso venta telefónica y ese tipo de cosas luego ya sí. cuando se metió a cosas más o híbridas o más de negocio que pueden tener que ver con el copy pues el tema de también de email marketing y tal eh, eh, me, me, me gusta mucho también su, su estilo su forma de comunicar y, y lo que enseña es a mí lo, bueno lo, lo, lo que he visto suyo me parece útil y potente así que los recomiendo seguir. Sé que son los dos como referentes y que todo el mundo sigue. No he dicho nada nuevo no. ni novedoso ni nada, pero vamos. Eh, son apuesta segura. ¿Crees, Egoiz, que está de moda eh, hacer membresías? Porque Sierra sí, sí. Bravo tiene membresía, Luis Moja ha sacado membresía, Arturo, o sea, mucha gente está empezando a sacar membresías. ¿Está un poco como de moda? o ¿Ves, ves la tendencia? Eh, dentro de nuestro nicho al menos sí, eh, porque pues eso es que, lo que te has dicho, está eh, Luis eh, ha sacado su, su esta mentoría, la llama él hace poco y uh -huh. está desde hace unos meses con su membresía eh, este, Arturo lleva ya casi un año, bueno, ya, ahora ya no es ahora es, eh, la convertido en producto, pero vamos la, sí. el cerdo estratega uh -huh. eh, y hay, ha habido más gente que ahora en septiembre ha ido sacando así cosillas ¿no? de tipo suscripción o de ingreso recurrente Sí, sí que lo veo de o sea, de moda, es mucho decir, porque al final estamos en nuestra burbuja ¿no? claro. y ahí fuera nadie nos conoce y tal, pero sí que en este, en este nicho sí que está un poco más de moda y, y al final es comprensible porque como un modelo de negocio es muy bueno y si consigues que más o menos te funcione bien y, y mantengas o, o aumentes tu, tu cantidad de usuarios y con esos ingresos recurrentes mensuales, pues puede, puede ser puede ser muy bueno esa forma de, de llevar tu, claro. tu negocio. Eh, o sea, yo, yo entiendo, entiendo que todo el mundo quiera hacer algo similar, pero el problema es que luego pues, eh, la gente estará en una o dos y, y ya. Porque no es lo mismo sacar formaciones puntuales que a lo mejor yo la cojo, pues me la leo una vez o un par de veces, puedo preguntar un par de cosas y tal. Y a lo mejor si luego sacas otra, pues te la compro que estar con, con contenido mensual de varias personas todo el rato al final es es teaturulla. yo formaciones puntuales si una veo que me interesa mucho es potente y tal no no tengo reparos aunque sea cara y tal pero uh -huh. con las membresías sí que sí que me, me lo pienso mucho antes de, de, de, de, de ni siquiera Pensar en la posibilidad de entrar, vamos, de entrada digo no, o sea, membresía no, porque pues eso, no, no solo el dinero, sino que te quita tiempo tú como, como miembro y tal, entonces... No, y que además no son baratas porque la de R vale 100 euros y la de Erra sí. vale 140 o 150, me parece. O sea, sí, 150. No, son, no son membresías que diga ah, bueno... Es un gasto ahí inicial que luego a lo mejor dices, ostras, pues no me ha gustado no les ha compartido o tal. Entonces hay que tener ahí un poquito de tiempo y bueno, lo que dices tú, de, de primeras a lo mejor no y luego por probar, no lo sé. Claro. Sí, al final esos precios, o sea, si, si haces caso a Isra y a Luis y aplicas las cosas, pues esos precios merecen la pena. Al final claro. tampoco... O sea, si son caras en comparación, pues hay otras membresías que son de 10 euros y tal, y entonces en ese aspecto sí que son bastante más caras, pero luego a la hora de aplicas cosas y si vendes servicios de alto precio y tal, pues al final, yo qué sé, vendes un, un proyecto puntual a un cliente que haces en un par de meses y te pagas todas las membresías del año claro. o de dos años de, de golpe. Entonces, bueno, hay eso. que también valorar un poco eso, pero, pero sí, sí, o sea, es un eso. precio no... no no Que no es eh, calderilla, vamos, hay que tenerlo claro. mínimamente en cuenta. No, pero lo que dices tú, que igual luego lo aplicas, sacas ahí dos clientes y te has pagado la memesía para dos años, o sea, tampoco hay ningún problema. Pero bueno, en ese aspecto sí que... Bueno, pues ahora ya casi llevamos una horita, ahora sí. ya tu momento de spam de valor, de decir tu página, proyectos, alguna cosa que quieras contar, lo que tú quieras. Pues eh, mi página es Cosasdevender.com. Eh, en Twitter también estoy con el mismo nombre de usuario, CosasdeVender, arroba CosasdeVender, ahí me podéis seguir. Y, y bueno, en la web pues podéis ver eh, la landing esta de los Simpson hasta que me, hasta que por fin saque tiempo para cambiarla y el lead magnet que es de los Simpson también. Y nada, ahí, ahí envío emails. Ahora mismo principalmente lo que ofrezco, aunque sí que he hecho alguna formación uno a uno que me han pedido expresamente y tal, yo no las vendo, principalmente promociono mis, mis servicios, tanto servicios personalizados de copy como consultoría. Entonces, si alguien necesita eh, ayuda pues, para escribir sus emails, una landing, eh, contenido en redes sociales que tenga el objetivo de captar leads y, y demás, o, o ayuda con algo muy puntual, con una duda, pues que se resuelva en una sesión de una o dos horas, ese es el tipo de cosas a las que yo me dedico ahora con, con diversos clientes y eso es lo que ofrezco. En mis emails sí que voy dando pues, pequeñas píldoras de marketing y, y, y copy que, que sí que son de utilidad, a la uh -huh. gente en general le, le gustan, entonces los emails sí que, sí que tienen su, su propio valor. Y, y me gusta que sea así porque ahí pues, la gente que llega a la lista pues, se queda y lee los emails y, e interactúa y tal, aunque haya gente que no sea mi público objetivo ahora mismo porque solo ofrezco esos servicios. Eh, pero bueno, sí, eso es lo que hago y luego pues, en un futuro veremos. Ya tengo ganas de sacar algo que sea pues, alguna guía, algún producto que pueda ayudar a la gente que esté más empezando que quiera algo más de... Que no sea mis servicios que tienen un, un coste mayor y que es una uh -huh. implicación mayor y tal, sino pues un, un recurso que les sea de ayuda y, y llegará en algún momento. Pero bueno, eso todavía no, no hablo de ello porque no hay ni, idea, ni ideas concretas fijas, ni fechas, ni nada. Que... Bueno, pues ya llegará, ya llegará y ya sí, nos sí. lo contarás y ya la gente se enterará. Y... Así que nada. Pues nada, Gois. Eh, un placer haberte por fin haberte tenido una charla, un café contigo aquí. Y nada, espero leerte por Twitter, que es ahí donde estamos los dos, y, y leyéndote más asiduamente. Sí, nada, gracias a ti, Rodrigo, por, por invitarme, que llevábamos ahí medio sí. conociéndonos ya mucho tiempo y no habíamos sí. hablado así en, en, en vivo todavía. Y sí. nada, un placer. Ahí seguimos en Twitter y. Y ya hablaremos más adelante, cuando tengamos más cosas que contarnos. Claro que sí. Pues venga, un placer y chao, chao. Hasta luego.